Hola chicos, un nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo pasar los acortadores o los links de mis addons Este tutorial va enfocado también para otros links que sean de link que es la página que yo uso para cortar los links y ganar un poco de dinero La cual es una, la mejor página o la mejor opción, ya que no contiene muchos anuncios y es fácil de usar pues yo siempre dejo el link a MCPDL ya que es la página donde siempre lo subo Y lo único que tienen que hacer es bajar Esto es igual que en PC Siempre tienen que bajar, bajar Es, es importante también que lean para que se informen bien del addon Y ya cuando llegan al final sale el, los links de descarga Entonces lo único que tienen que hacer sería darle al link por ejemplo este de aquí Que estos son siempre los mismos Les, les dan aquí en click here to continue van a esperar a que los lleven al invertise en la página ahora es un poco más sencilla y es muy fácil de usar Tienen que darle a free eh, tienen que bajar un poquito y aquí donde dice free access with ads tienen que darle porque si ustedes le dan direct access with premium tienen que comprar una cuenta premium en la página para no saltar anuncios entonces le dan al free y van aquí a discover interest articles o sea eh, ver los artículos y tienen que darle a esta x y una vez que le den a like y ya cuando se haya acabado los 5 segundos, les va a dar aquí Continue to More Ore Tools o el link que ya tengan y los va a enviar directamente a lo que vendría siendo Mediafire. Y ya lo pueden descargar normalmente y ya se les descargaría y así sería con todos los links chicos. Así que no se preocupen por eso y pues espero que lo hayan entendido. Sin más explicación, nos vemos en un próximo video. chao chao.